Hola, muy buenas. En este mini vídeo vamos a pararnos en el estudio también de los nervios espinales. Pero en este caso vamos a estudiar eh, cómo va a viajar la, la información en el caso en el que estemos ante eh, pues un reflejo espinal y en el cual no vaya a estar involucrado eh, el sistema, eh, bueno, el cerebro en la generación de una respuesta motora. Eh, vamos a tomar como ejemplo, por tanto, lo que, es el, lo que se conoce como reflejo tendinoso profundo y concretamente eh, lo que vamos a, a, a explicar y a estudiar será el reflejo rotuliano o reflejo patelar, ¿de acuerdo? Bien, entonces eh, vamos a, a adentrarnos un poco en esta explicación, comentaros que aquí tenemos, bueno, pues una imagen de cerebro aquí tenemos una imagen que representa la sección de una eh, de la médula espinal y aquí en este caso lo que tenemos es una sección anatómica de la rodilla de acuerdo donde representamos pues en este caso lo que es eh, la tibia aquí la sección distal del fémur, tenemos también en verde el ligamento patelar, en cuyo interior ya sabemos que va a estar la patela. Y este ligamento patelar vamos a tenerlo pues que estará insertado donde en la tuberosidad tibial. También eh, nos vamos a encontrar, bueno, pues con músculo esquelético. y En este caso lo que tendremos es eh, pues, el músculo del, eh, del cuádriceps. Bueno, eh, pues el reflejo patelar eh, va a comenzar, ¿cómo va a comenzar? Pues eh, aplicándole, aplicando nosotros pues una fuerza ¿vale? a este nivel. Nosotros lo podemos intentar también en casa. Bueno, cruzamos pues la, la pierna la, una sobre la otra y pues damos un pequeño golpe, ¿vale? Justo debajo de la patela y vamos a ver que eh, lo que es al dar este simple golpe, bueno, pues eh, la pierna se levanta. Bien. ¿Qué va a pasar entonces? Bueno, que cuando yo aplico una pequeña fuerza en el ligamento, se va a producir un estiramiento del tendón. Este estiramiento va a ser percibido por unos receptores sensoriales, de pues lo que vamos a encontrar aquí, ¿vale?, en el tendón, y que voy a representar así, ¿vale? Estos receptores son lo que se denominan usos neurotendinosos, ¿vale? Estos usos neurotendinosos van a estar conectados, y lo estoy representando así, a través de las dendritas, se conectan a través de las dendritas, eh a neuronas eh, aferentes, o sea, neuronas sensoriales, eh, a través de las cuales la información viajará, ¿vale? estas, a través del axón de estas neuronas, viajará y entrará por lo que es el ramo anterior, entra en el nervio espinal. Y del nervio espinal va a llegar a lo que es el ganglio de la raíz posterior. Voy a marcar aquí, para que tengáis claro, este es el nervio, este es el nervio espinal. ¿vale? Los nervios espinales los vamos, eh, suelen estar asociados, como ya hemos visto, a eh, pues una eh, vértebra y en este caso, eh, pues eh, en el caso del reflejo eh, rotuliano, eh, este nervio espinal va a estar asociado a la tercera vértebra lumbar. Voy a poner aquí L3. Bien, bueno, pues una vez que eh, el axón llega al ganglio eh, de la raíz eh, posterior, va a continuar ¿vale? hasta el hasta anterior de la sustancia negra. En, esta hasta, en este hasta anterior, bueno, pues se produce la sinapsis ¿vale? con una neurona Excelente. Con lo cual, la respuesta va a viajar a través del axón de esta neurona, que estoy representando en rojo, ¿vale? y va a viajar a través de que del mismo nervio espinal, ¿vale? hasta llegar al órgano efector, que en este caso es el músculo, y llegará a lo que denominamos lo que es la placa, eh, la placa terminal, ¿vale? Motora, placa terminal motora, que la voy a representar así. Esta placa motora, bueno, una vez que la respuesta llega al, al órgano efector, que es el músculo el cuádriceps, lo que me va a generar es una contracción del músculo. Y esta contracción del músculo lleva asociada a lo que, pues que la pierna ¿vale? se levante. El músculo se contraiga y la pierna se levante. ¿De acuerdo? Pues nada más. Hasta aquí este mini vídeo. En el próximo vídeo vamos a ver cómo se organizan los nervios espinales. Te animo a que compartas eh, cualquier duda que tengas, bien en clase o en el foro de la hora virtual. ¿Vale? Hasta el siguiente vídeo, chicos. Hasta luego.